Desafío de Vox, este lunes 8 de la noche, tú nos ves. Hola qué tal amigos, el día de hoy les traigo una noticia de Felino y de Margot. Vemos que en día a día Felino dice que está pronto de recuperarse de su lesión y que en su trabajo le dieron un permiso, una incapacidad. Pero esta licencia no es remunerada, ya que él pidió permiso en su trabajo porque creyó que le iba a ir muy bien en el desafío y que podría llegar a ser el ganador de este reality show. También pudimos observar que Felino da anécdotas de su vida, de su niñez, de su infancia, lo que vivió con su hermana. Bueno, luego vemos que Margot informa que va a ser operada por rótula de ligamiento cruzado. También habló de sus compañeros, habló de Vlad y de los otros integrantes del equipo. Dijo que del desafío se llevó unas anécdotas y experiencias muy impactantes. Bueno, finalmente quisiera saber qué opinan ustedes qué va a pasar el día de hoy en el desafío de vos.